Los malos del fondo entramos picados. Tenemos los siete con los dados. La cera caliente nos la han caminado. De cuba de gato en el barrio pegado. Quieren buscarme ese lo espero. Estoy con los míos, remo el piero Tiramos re ojo para el patrullero. No mira mal, le sacamos el dedo. Harto de los cal, compré un walkie-talkie. los míos, ya parezco toti. Origen al vos bosteza salto el copy. En un par de años, vestido de smoky. Me dice que vive por real. Que en un par de años cotiza en TV. Que se pasa girando de noche y de noche yo nunca los vi un hat-trick, si le pego así, la mano en el beat, le enseña a fluir, la cima me espera y sigo sin clip, tirando poquito desde que nací y si, me tomo una birra, rápido entro no me pienso ir, tu chica me ama me quiere seguir, a los 19 listo para morir, todo lo que pasa del cielo lo veo, tranqui mi nino no por qué feo, ustedes lo copen y yo acá lo creo, toco la campana salgan al recreo. Jugando sucio estrella el catenacho. En un gramo para mi muchacho. Me siento campazo. Fumo gelato. Al lado mi cuello, al lado mi ice. Fiel como Totti Campeón like Román. Ey, me grabo un te, me grabo me grabo un tema que yo no lo subo, me saco foto y la borro, yo fumo porro, agonizando, pido socorro, ato tu perro los corro. Si no llegan a cachorro, más goleador que el maldito marro. Los malos del fondo entramos picados, tenemos los siete con los dados, la cera caliente nos la han caminado, de cuba de lagarto en el barrio pequeño. Y quiero más money y no el pez Quiero mi shorty vistiendo de Armani Estar pegado like Indy Solari Grabar con rojo el Remi y cari, Volviendo a casa ya partí el skate Estoy gripeando sin tatua en la face Mi vieja diciendo alejate los fakes Tatuaje en las piernas a me represent Y verso más fresco que lo que yo fresco no vas a encontrar uh -huh. No quiero meterse en el juego Si el trilo y el looker ya son titular